Buenas tardes. Eh, antes que nada quisiera darle el pésame a la familia de Víctor Domingo, que ha fallecido al que... y especialmente a su esposa, a la que conocí hace años. Pero no vengo a hablar de muertes, vengo a hablar de lo poquito que sé de él tras conocerle 20 años y en las breves pero multitud de ocasiones en las que hemos coincidido en la Asociación de Internautas. Voy a intentar ser breve, pero son muchas historias y resumiré, porque quiero hablar del hombre y del amigo y de alguien que ha hecho por vosotros, internautas, bastantes cosas. Él como otra muchísima gente en la asociación o en otros ámbitos. Tengo internet desde el año 96, cuando éramos cuatro gatos, y yo sigo siendo tan inútil en internet como hace veintitantos años. En el 2000 descubro que hay una asociación y digo, oye, pues puede ser interesante, Fui socio de la OCU en los 90, ya con 18 años, porque entendía que había que dar poder a los usuarios, había que pagar dinero, como es, como es evidente, para que las asociaciones sean independientes, y en ese aspecto soy muy francés, alemán, inglés, etc. En España nos cuesta bastante soltar el dinero para darle a alguien el poder para que te defienda de forma independiente. Bueno, el caso es que gracias a él... He ido dos veces acompañándole a la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, por eso descubrí antes de que cierto presidente del cual no voy a decir el nombre pensaba que los cafés costaban 70 céntimos, porque efectivamente en la cafetería del Senado costaba 70 céntimos. Eh, participé con él y con otros miembros de la asociación en la oportunidad que nos dio cierto gobierno, esta vez del otro bando ideológico, que fue en la LSSI. Creamos unas, una comisión en la asociación para debatirla, discutirla, los posibles futuros problemas que la ley planteaba, como el, bueno, porque la, la transposición de la directiva comunitaria, que es bastante ambigua, pues entre el prestador de servicios y unas cuantas cosas más, no se sabe realmente de qué está hablando. O no, o no se sabía bien cuándo salió. Esa comisión, de hecho, casi parte de la asociación, porque estábamos dialogando con el gobierno. Hola, Maki. Y sí, pues sí, sea de derechas o sea de izquierdas, si puedes acercarte para ver qué se está haciendo, es mejor que después mmm, gritar y decir que nos han hecho, que nos han hecho. Gracias a él, en la asociación había grupos ideológicos como todos. Todos, todos somos de izquierdas, de derechas, de centro, de arriba, de abajo, de lo que sea pero estábamos interesados en un mejor Internet para España. Y siempre se ha hecho, así neutralidad de redes. Alguna vez he conversado con, con algún europarlamentario, conversaciones de estas que lo pillas cinco minutos y acaban en, acabas con él en una hora y pico, tomando café, contándote la historia de los lobbies. Precisamente por eso estaba la asociación de internautas y él durante tantos años batalló para que tuviésemos todos unos poquitos derechos más. Eh, es un guión así también tuve, gracias a él la oportunidad de, con, de conocer a la señora del caso Padawan, porque estaba en Barna y digo, oye Víctor, que estoy en Barna tú tienes el teléfono y efectivamente me dio el teléfono fui es, es, todo esto lo indicaré debajo con links para quien desconozca estos temas eh, una, una empresa que el Cano, la Sky. Acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea gracias a, a una cuestión de prejudicialidad y quiero citar especialmente porque lo hizo bastante bien al abogado Joseph Llober. Eh, también otra cuestión de prejudicialidad acabó con el canon en Bruselas. No hemos luchado solo, solamente la asociación de internautas sino decenas de ellas, no me da tiempo a nombrarlas gracias a todas ellas por dar derechos a los usuarios. Incluso he dormido con él. Bueno, dormir, compartir un albergue, porque era lo más económico para hacer una asamblea. Y efectivamente, cuando duermes con Víctor Domingo y nueve hombres más, pues estás hablando hasta las cinco y a las ocho en pie para seguir trabajando. Eh, gracias a él fui recibido en bandeja de plata en el Ayuntamiento de Málaga porque en este caso gobernaba el PSOE y no coincidía en ese aspecto porque desde mi punto de vista pues los ayuntamientos no tienen competencia sobre el tema pero siempre ocurre bueno el caso que en Málaga entre Izquierda Unida y el PP hicieron una piña para hacer una especie de voto contra el carro y salir en los tal pues fui allí al ayuntamiento vi a Pedro que fue el profesor mío en Derecho Laboral y Justo después de eso fui a Málaga Valley, a donde también conocí, gracias a Víctor, a al señor Teddy Bautista, que en ese momento dijo la famosa frase, ya todo el mundo sabe para qué sirven los 20 megas de Internet. Y gracias a poder ir allí con la, con la invitación que me dio, que si no recuerdo mal, se la consiguió su, su siento si estoy equivocado en el nombre, de la asociación de la AUI, que es otra asociación de Internet, y pude hablar con el, con el director de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, al que le planteé, le pido disculpas a su esposa, creo que era su esposa, porque nos estuvo esperando más de 15, min 15 minutos cuando acabó la conferencia, le entrevistaron, etc., etc., etc., y le pude hablar del gran problema que tenía Internet en ese tiempo, y lo sigue teniendo, pero ya no tanto, con la gente del Internet rural. Las 400.000 personas, bueno, la, estuve como administrador en el foro de la Asociación de Internautas, foro que se dejó muchísimo tiempo, especialmente para que la gente del rural montase sus bichos, que eran unas parabólicas, unos repetidores para ampliar la señal, los chavales se, se aprendían las direcciones a mano porque tardaban horrores en cargar. Esa gente fue por la que se luchó especialmente, o también en los foros, de las teleoperadores, que el foro en sí no daba dinero pero a Víctor le encantaba porque los, tra los trabajadores de los centros de atención al cliente tenían un sitio neutral, pero tú vas a ver otros foros que se habían montado detrás de ellos para que pudiera hablar de sus problemas laborales sin que nadie se inmiscuyese en ellos. Y bueno, y voy a finalizar acordándome de él con una anécdota de la que se reía bastante, eh, no sé si era el 2005 o algo parecido, estaba en Sevilla y me dice, oye, que esta noche eh, me, entre, me entrevista en Canal Sur, ¿te puedes acercar? Yo, pues voy a ver, a ver, vale, sí, voy, estoy allí a las 9 de un día en el sitio que ya lo busco y bueno, la, la, conocí al señor Farré de las Gae, pondré abajo como acabado ese señor conocí a David eh, Bravo, que estuvimos arriba tomando jamón y sobre todo quisiera pedirle perdón a María del Monte porque la confundí con Isabel Pandoja y le di un beso y le dije, mi madre tiene todo, todos los discos suyos, le encanta Isabel Pandoja. Creo que en ese, en ese tiempo había una especie de enfrentamiento entre folclóricas, no me preguntéis cuál porque yo no entiendo ese tipo de, de música. El caso que siempre me contaba esta anécdota, Víctor, se reía mucho. Pues muchas gracias a ti. Siento enormemente tu fallecimiento, gracias por cuanto has luchado por el Internet en España y a toda la gente que también lo ha hecho. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias. Chao.